Hola Libra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encanta saludarte, me encanta saberte cerca en este momento. Con gusto te saludo este mesecito de diciembre rico, diciembre para muchos en invierno, para otros cálido. Y de cualquier manera en la que lo estés viviendo, te mando un abrazo con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi amor, Libra. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, porque de esa manera es como tú y yo podemos estar juntos en este espacio de bio-neuro Sabiduría Ancestral. Gracias por estar aquí. Vámonos con tu guía del alma para este hermoso mes de diciembre. Muy bien, Libra. Mira... ¿Te acuerdas que te había comentado en tu guía del de mes de noviembre que iba a estar por ahí en un entrenamiento bastante bueno? Pues seguimos en entrenamiento, pero eso no nos limita a entregarte esta, tu guía, ¿sale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque vas a estar observando que voy a estar poniendo carta por carta en tu lectura y es muy importante eh, comentártelo porque... Aun cuando no las vas a ver todas eh, formaditas, bonitas, en un panorama más amplio, la lectura, la guía que te estoy entregando es totalmente igual. Te voy a estar entregando cómo estás vibrando en este presente cuáles eh, las emociones, cuál es la acción que requieres tomar para abrir este canal a la abundancia, para sanarte, para salirte del condicionamiento en el que te encuentras y sobre todo el resultado que esto va a dar a través de tu decisión y tu voluntad de irte hacia arriba. Finalmente Libra, te voy a regalar una llave maestra. Esta llave maestra que... Te envía tu arcángel, por cierto, anótalo Libra. Estás acompañado por Raquel. Raquel te va a estar mandando sus mensajes, su guía, a través de estas formas gráficas para tus ojitos. Mensajes, imágenes que resuenen en tu alma, canciones en donde vas a encontrar una palabra, una frase que te lleve a tomar buenas y mejores decisiones para tu vida, ¿ok? Entonces, agárrate de Raquel, que está dispuesto a ser tu amigo incondicional en estos momentos. Vamos a empezar, Libra. para Aquí está el mazo que siempre nos acompaña. Quiero decirte que, Libra, puede ser que estés viviendo o estás experimentando algunas situaciones que en tu percepción podrían parecer eh, tormentas, lluvias, movimientos telúricos en tu vida, pero quiero decirte que eso solo es una percepción de acuerdo al condicionamiento, o al nivel de condicionamiento que tienes en tu vida acerca de ti mismo de ti misma, ¿por qué?, Tienes en tu presente el pozo de los deseos, hay una chispa adentro de ti, esta alma que te dice que es momento ahora de ya despuntar tu vida hacia el éxito, hacia la abundancia. Eh, esta carta nos invita a reflexionar sobre lo que realmente quieres experimentar a partir de hoy, Libra. Y esto te lo comentan porque este mes, el mes de diciembre, es un mes en el que estamos cerrando no solo un año, no solo 365 días, sino una década. Una década en la que tú has estado evolucionando y caminando hacia un bien mayor, aun cuando hay experiencias que me digas en este momento, no lo estoy viendo así, no lo estoy queriendo ver así. Eh, te dicen los arcángeles, es momento de que este pozo de los deseos lo utilices y lo utilices a tu favor, a tu bien mayor quítate estas máscaras que están eh, de cierto modo y hasta cierto punto nublando tu verdad, la verdad en la que todo ser humano ha nacido y que de pronto cuando nos enfocamos en los condicionamientos y nos metemos en esa jaulita para no hacernos responsables de nuestra vida, empezamos a estancarnos. ¿okay? Entonces te invitan tus arcángeles en este momento a ser honesto, honesta contigo mismo acerca de qué es lo que verdaderamente nutre, nutre a tu alma ok te estoy presentando carta por carta puesto que el espacio que en este momento tenemos disponible es muy pequeño sin embargo como te decía vamos a hacerlo completito bien eso en cuanto a tu presente eh, también recuerda que hay situaciones y hay experiencias que nos generan una emoción estas emociones que hay y que es importante a que les pongas un poco de atención, son aquellas que te invitan, tienes el, eh, la protección del tesoro, son aquellas que te invitan a soltar todo aquello aquel resentimiento eh, que se generó por alguna situación que experimentaste, ya sea con personas que aún estén físicamente contigo o personas trascendidas, es importantísimo, Libra, que comprendas que cada una de esas situaciones y personas que se presentaron en tu vida y se siguen presentando, te han empujado, sea cual sea la situación, te han empujado hacia un nivel mayor de conciencia de ti mismo, de ti misma. ¿okay? Así como tú has estado avanzando, ellos también en su proceso, en su nivel de conciencia, están avanzando. Es muy importante por ello que reconozcas que tu avance no es el mismo que el de los otros y que perdones, primero que te perdones a ti mismo, a ti misma por aquellos condicionamientos en los que has decidido mantener tu vida. Segundo, es muy importante que reconozcas que te has estado moviendo pareciera como en círculos dentro de una jaula esta jaula que crees que es la seguridad, la zona de confort, un trabajo seguro, una pareja segura, una casa segura, me explicó como si te estuvieras queriendo esconder de un cambio inminente ya en tu vida. Te dicen los arcángeles en este momento que abras las alas y empieces a perdonar todo aquello, aquel resentimiento que albergas en tu corazón, para que la luz llene esa sombra que de pronto nubla tu realidad ok Libra, esta soltar, este soltar resentimientos, eh, dolores pasados podría parecer complicado para ti, podrías decirme oye yo estoy pasando por una trascendencia de un ser muy querido me es imposible olvidarlo, me es imposible perdonar lo que sucedió en su momento. Y yo te quiero decir, Libra, que todo aquel resentimiento y todo aquel recuerdo que albergas en tu vida, en tu alma, en tu corazón, que no te gustó, pero sigues empeñado en guardarlo, lo único que está haciendo es llenar un espacio en donde la luz podría mandarte eh, estas nuevas experiencias amorosas, experiencias de abundancia. Entonces, yo te invito y te invitan tus arcángeles a, a hacerte responsable de esto que estás sintiendo que es propiamente tuyo. Tomes la voluntad de soltarlo ahora y comiences una nueva década limpio, libre, ligero, ligera, para que entonces tengas espacio para cosas maravillosas en tu vida Acuérdate que al universo no le gustan los vacíos Entonces, como no le gustan los vacíos Una vez que tú hagas este espacio Imagínate qué tipo de experiencias maravillosas te va a estar enviando Eso me emociona bastante para ti, mi Libra Ahora, es importantísimo Te comentaba al inicio que la siguiente carta Nos habla de una acción específica que requieres tomar esta acción específica que te invitan los arcángeles a tomar es para que abras justamente ese camino, ese espacio, para que tú solito, tú solita, vayas regresando a la verdad, ¿ok? Para que esta puerta de esa jaula en la que has decidido, de cierto modo, habitar durante diferentes momentos en tu vida, si no es que todos los años que tienes de existencia... Empieces a abrir esa puerta, te nos vayas a, a, a la abundancia, a las verdaderas amistades, que te nos vayas hacia tu interior y saques esa fuerza. porque Tienes la carta, El Talismán. Y esto tiene mucho que ver con la acción importante que requieres tomar. Esta acción es viaja ligero empieza a generarte este espacio deshaciéndote de aquellas emociones, de aquellas cosas físicas que ya no ocupas en tu vida, que ya no son necesarias sentir en tu corazón puesto que ya no existen y solo te llevaron a una comprensión mayor de ti mismo, de ti misma y empieza el camino que realmente quiere tu alma, esta chica que ves aquí está viajando sola, está viajando eh, de forma ligera, no lleva más que su brújula interna, ok, y con esto, en esta parte de aquí, no sé si alcances a ver, deseo sí, en el piso, en el suelo del camino, se refleja una imagen del yin y el yang, y esto quiere decirte, Libra, que para que tú encuentres ese equilibrio, sobre todo porque eres el signo de las buenas relaciones, de la diplomacia, justamente del equilibrio y mira no tiene no tiene eh, un error esta carta al haberte mostrado el Yin y el Yang para que logres este equilibrio Libra es importante que reconozcas primero tus emociones, ¿ok? Lánzate a verlas eh, Conferencias que tenemos en este espacio de bioneurosabiduría Sabiduría acerca de las trampas del ego para que identifiques aquellas eh, situaciones, aquellas emociones que están muy presentes en ti. Por ejemplo, hay una persona que tiene la ira en su vida y cuya misión justamente en esta tierra o parte de su misión es en trabajar acerca de la ira para que pueda eh, en algún momento encontrar el verdadero equilibrio, esta persona tiene la ira en su vida como una trampa del ego, una de las principales trampas del ego en su vida y lo que sucede es que ha estado encontrándose de diferentes situaciones que le reflejan que al no trabajar este enojo interno consigo mismo, consigo misma, eh, ha generado, el resultado de esto ha sido que las personas, en un, in, en un inicio, por ahí dicen, en un inicio la aman y al final terminan odiándola, ¿no? ¿Por qué? Porque ella misma no ha sido honesta consigo. Y. Cuando ve el resultado de haber perdido una muy buena relación o haber dejado ir alguna muy buena opción de generación de empleo por esta ira reprimida, bueno, pues es cuando la vida te presenta las oportunidades para que poco a poco las vayas sanando, ¿ok? Libra, entonces la acción para ti específica es sana tu corazón, perdona, ve ligero y sigue los llamados o el llamado de tu corazón de tu alma y esto tiene mucho que ver con la parte financiera y la parte económica eh, perdón con la parte financiera y con la parte en relaciones porque justamente por lo que te comentaba con el ejemplo tienes la carta el circo de una sola pista en la parte económica has estado posiblemente viendo que se te están eh, estancando por así decirlo algunas partes de tu vida, eh, posiblemente negocios, posiblemente algún empleo, has estado teniendo ciertas situaciones eh, conflictivas, vamos a llamarlo así, en, porque no te has abierto, no has sido honesta, honesta contigo mismo, contigo misma. Entonces, para que tú lo actives, lo reactives y puedas empezar a abrir nuevamente esas puertas, muy importante, sanes estas emociones, habla con quien tengas que hablar, no con el sentido del reclamo, sino con el sentido de la sanación, sana tus relaciones en la parte profesional, financiera, como tú generes tus ingresos, en la parte de las relaciones está muy amarrado contigo también hablar de lo que realmente sientes, lo que realmente estás experimentando, de pronto un Libra no tiene esta capacidad de hablar de lo que realmente siente, puesto que su mayor interés es mantener unas muy buenas relaciones. Sin embargo, Libra, esto a veces les rebota porque en este afán de mantener un equilibrio, se guardan sus emociones y entonces viene el desequilibrio emocional y entonces sucede que nos enojamos tanto con nosotros mismos por no haber hablado en su momento. Que la ira se sale de nuestras manos y entonces comienza a herir a las personas afuera. Considéralo para que puedas tú empezar a sanar esas relaciones, ¿ok? Y bien, vámonos finalmente con la llave maestra de esta semana, Libra. Fíjate que estoy aprendiendo. Una nueva técnica, disculpame, me fui un poquito, me moví un poquito. Estoy aprendiendo una nueva, unas nuevas herramientas a través de una canalización que, y un mensaje de tus arcángeles. Estas herramientas se llaman las runas. Las runas son signos de la antigua escritura germánica que nos permiten conocer un poquito más a fondo aquello eh, se está pareciera atorando en nuestra vida o está bastante, bastante bueno en nuestra vida y, y queremos eh, llegar un poquito más al fondo como tener esta sanación, este empuje desde nuestro espíritu, desde nuestra alma ok, en este momento la voy, voy a sacar esta bolsa, en esta bolsita que es de un material como piel, sintética lo tengo las runas y voy a sacar una para ti y en este momento mira, esta es una runa para quienes no, tienen, no lo conocen, es una pieza de madera ligera tallada a mano, el símbolo está grabado a mano, esta runa en este momento para ti nos habla justamente de la fuerza interior que tienes y que es muy importante conectes con ella nos habla de soltar esta protección, autoprotección, como este, esta herradura que de pronto te has puesto en tus emociones, en tus sentimientos, para que tú puedas, que empieces como a quitarla, para que sientas esta motivación de seguirte presentando hacia el mundo. Los propósitos o las ideas y proyectos que hoy tienes en mente Libra son muy buenos, son propósitos razonables que puedes alcanzar. Lo que requieres es, es justamente esta voluntad que te piden, importantísimo, que realmente consideres y tomes esta seriedad por tu vida, esta responsabilidad por tu vida, puesto que de ahí la solvencia tanto económica, eh, en relaciones, eh, abundancia, estará siendo activada, ¿ok? Eres una persona nos dice esta runa, nos dice que eres una persona en la que se puede confiar. Y normalmente Libra, eh, hay muchas personas que por alguna u otra razón se sienten tan en paz contigo, tan bien contigo, que tienden a confiar mucho en ti. Sin embargo, si se llega a fracturar esa relación, revisa únicamente cuál fue tu responsabilidad y toma acción sobre eso, ok, eres una persona honesta, y es muy importante Libra que te abras al cambio, ok, eres un elemento de aire, entonces de repente te nos vuelas y sueñas, pero no pones en, en tierra esos sueños y no pasas a la acción entonces te quedas como en el limbo y es muy importante que ante esta responsabilidad que hoy te piden los arcángeles ya tomes hacer en tu vida entres en este maravilloso juego de la vida en la que una vez que te haces caso en tu alma la prosperidad viene por añadidura se te recomienda ser paciente ¿Ok? Porque también Libra, de repente quieres, empiezas a hacer un cambio, ves como que no está funcionando y te nos desanimas o lo dejas a medias y entonces el esfuerzo, el primer esfuerzo, el esfuerzo inicial o la voluntad inicial que tú le pusiste, se pierde. Es muy importante que esa voluntad la refuerces día con día, día con día. ¿Para qué? Para que todos aquellos buenos inicios que estás abriendo, sean benéficos para ti no te olvides de ser paciente de activar tu voluntad de vivirte a través de la certeza en ese poder superior en el que tú creas ¿ok? confía en él, no quieras hacer las cosas tú solito a diestra y siniestra no, confía en él al final él sabe todo lo que vas a experimentar y te va a guiar hacia ello de una manera amorosa. De repente el ser humano se nos va por una forma rasposa y no nos conviene. Libra, gracias por estar aquí, deseo de todo corazón hayas encontrado alguna respuesta a una frase a lo que estás viviendo en este momento, deseo de todo corazón cierres 2019 y abras un 2020, una nueva década, con toda la actitud, con toda la esperanza, la voluntad, la fe, el respeto por tu vida y sobre todo por esta maravillosa responsabilidad de tomar el volante de tu vida. Libra, gracias por estar aquí. Eh, recuerda, si tú quieres una lectura personalizada, aquí abajo te voy a dejar el link para que tú puedas eh, mandarnos un correo y en respuesta te vamos a estar enviando los paquetes y las opciones disponibles para ti para que elijas la que mejor se ajuste a tu deseo, al deseo de tu alma, ok Libra, gracias, te mando un beso, suscríbete al canal, me, nos ayuda muchísimo que te suscribas, te mando un beso. ¡Mua!